amigo ucraniano y craniana. ¿Cómo estás? ¡Oh! Vamos a hacer la base rítmica de una rola nueva que se llama Endless Rider. Right. Y suena así. No dejen de comentar, suscribirse y ahí nos vemos.